Muy buenos días, tardes o noches, según me estés viendo en estos momentos. Soy Luis Vilas, psicoterapeuta y supervisor docente de enfoque sistémico, y experto en intervención social con adicciones. Como terapeuta familiar sistémico, entiendo el pensamiento sistémico como una forma de entender a las personas, y sus problemas en el contexto de sus relaciones y sistemas más amplios. El pensamiento sistémico implica mirar más allá de la persona individual y considerar cómo su comportamiento pensamiento y sentimiento pueden estar influidos por su entorno familiar, social y cultural. El pensamiento sistémico también implica ver los patrones y dinámicas en las relaciones y sistemas, y cómo estos patrones pueden influir en el comportamiento y las emociones de las personas involucradas. Por lo tanto, como terapeuta familiar sistémico, trato de comprender y abordar los problemas y dificultades de mis clientes al examinar cómo estos problemas se relacionan con los patrones y dinámicas en sus sistemas familiares y sociales más amplios. Hemos creado este espacio llamado Pensamiento Sistémico para ser un lugar de encuentro, y facilitación de todo lo que gira alrededor de la orientación, mediación y terapia familiar sistémica. Bienvenido. Bienvenida.